Si quieres ser un verdadero terapeuta capaz de leer el subconsciente de tu paciente y sanarlo a través de tareas efectivas que generen un shock en su interior, generando un gran cambio positivo, te espero en el diplomado descodificador del subconsciente. En aprenderás técnicas como lenguaje no verbal, lenguaje subconsciente, lectura de rostros y gestos, simbología de la vestimenta, simbología de los objetos, feng shui, psicomagia, a leer los sueños, técnicas de PNL, biodescodificación, entre otros. Además aprenderás a crear obras de arte sanadoras que vibran y generan bienestar en tu casa. Si quieres saber más ingresa en www.yoanagarciacenter.com